Este es la llegada al Aeropuerto Internacional de Veracruz. Este no lo teníamos documentado. Entonces vamos a la experiencia. De entrada pensé que era un aeropuerto más chico. Se ve, tiene estos, este, que yo mal le digo gusanos. No son gusanos, yo lo sé. Pero siempre le digo los gusanos que conectan con la terminal. Eh, me ha tocado otros aeropuertos de otros estados que es el típico eh, que te bajan por las escaleritas y pues, caminas hacia la terminal aquí sí, sí está la conexión eh, telescópica para la terminal estas son tal cual mis primeras impresiones, nunca he estado en este aeropuerto miren lo que les digo o así sea, está no sé qué tan nuevo sea o remodelado. Todo esto pues, se, ve, se ve como reciente. No se ve tan antiguo. Y aquí está, mira. Y vamos llegando. No hay un letrero de bienvenidos a Veracruz. No veo nada. Pero aquí está. Bajas. Y luego, luego están las bandas para... El equipaje que ya por ahí está saliendo No sé si es de mi vuelo Pero ahorita lo vemos Ahí están los baños Muy convenientes Al bajar de tu vuelo Y... Ok, aquí esta vez sí documentamos Equipaje Entonces Vamos a buscarlo Y ahorita continuamos La Narración Ok sí ya vi mi maleta la vamos a agarrar ya la vi por ahí listo salió rapidísimo ¿eh? vamos muy bien aeropuerto veracruz muy muy muy muy bien de hecho así tal cual ja, bajé y ya estaba saliendo la la este las maletas entonces hasta ahorita todo súper bien aquí ya después de que agarras maleta nos la salida y vamos a preguntar ahorita cómo qué transportes hay para moverte a partir de aquí del aeropuerto nosotros esta vez traemos auto rentado y luego, luego sales y aquí están aquí están las las de rentar rentar auto aquí están todas las estamos vamos a los de nosotros pero llegas y lo primero que ves aquí es una una este un restaurante una salita un restaurante aquí están los renta de autos y bien ¿eh? la verdad es que se ve muy muy bien el aeropuerto hay bastante gente hoy es lunes lunes 16 de enero de 2023 y aquí están servicio de taxis taxis autorizados entonces obviamente tenemos taxi, tenemos el transporte autobús, tenemos renta de autos y yo creo que eso lo confirmo, ahorita pregunto y confirmo, pero básicamente son esas las opciones que veo, que te vayas en taxi, rentes tu auto y pues la que nunca falla, ¿no? que tu padrino venga por ti a recogerte. Aquí está ya, aquí está ya la salida del aeropuerto. Este está un restaurante elegante. Y... Vamos a ver, seguimos documentando. Eh, algunas tiendas por ahí, ahorita... Eh, yo creo que en, nuestras, en la salida, ahorita es la llegada. En la salida voy a dar el tour, que igual tenemos más tiempo. Ahorita ya tenemos que movernos. Entonces hasta aquí vamos a dejar la llegada Y continuamos con la salida para terminar de documentar el aeropuerto Cambio de fuera, seguimos informando Y llegó el momento de la partida del aeropuerto bueno, de la ciudad de Veracruz Estamos ya llegando al aeropuerto de Veracruz Está súper tranquilo, esta es la llegada Aquí eh, nosotros, en nuestro caso rentamos auto está por allá muy muy muy cerca las, las compañías de renta de autos atrás de esos edificios donde es el módulo y ya de ahí entregas tu vehículo y te trae el sur el camioncito la camionetita entonces ya nos trajo esta es la entrada del aeropuerto aquí están las las salidas y para documentar en nuestro caso volamos con Aeroméxico y Vamos, Les voy contando y vamos viendo Los, los detalles Entonces Aquí están El acceso el Principal Y ya Aquí está Viva Aerobús, TAR Bueno, ahorita está TAR, México, United Y que tenemos aquí en el aeropuerto Por ahí tenemos baños Un cajero de este, De este lado Venta de boletos Aquí tenemos ya una como de souvenirs las típicas tiendas de dentro de los aeropuertos que te venden almohadas te venden souvenirs bebidas ahorita vamos viendo los precios aquí están vamos a hacerlo como un video piratita porque no sé si se pueda a ver si no me regañan ahí están los precios muy claros de las bebidas aquí algunos souvenirs De Veracruz este lado Más botanas Y aquí Más botanas y galletas Y demás Está bastante bien Surtidita en los llaneros del puerto de Veracruz okay. es bastante bastante bien surtida aquí aquí tenemos un restaurante que se llama el lechero una cafetería la verdad es que bastante bastante agradable ahí al fondo están las llegadas y vamos haciendo el tour Bien, aquí tenemos un cajero Santander. Aquí una tienda que se llama Luna de Plata. De este lado está este restaurante muy, muy a que se llama El Lechero. Una tienda de anteojos. Y vamos caminando de este lado. Que nuestra llegada fue muy rápida, había muchísima gente y no pudimos grabar bien. Pero aquí se está documentando a detalle el aeropuerto. Que es muy pequeño, pero la verdad es que está... Bastante, bastante bien. Y está vacío, de aclarar que hoy es jueves. Jueves 20, jueves 19 de enero del 2023. Y son las dos y media, las tres de la tarde. Aquí okay, tenemos baños. Aquí están los taxis autorizados. Vamos a ver las tarifas. Y bueno, ya acabo de preguntar acerca de los taxis y transportes. A ver, eh, básicamente ahí tres opciones para moverte y llegar al aeropuerto la opción una es el taxi los servicios de taxi están en 260 pesos al centro de veracruz es lo que cuesta la opción 2 la renta de vehículos la renta de vehículos bueno ya depende de la tarifa que agarres el seguro tipo de vehículos y bueno es muy variable y la tercera es que venga o te traiga tu padrino que vive en veracruz básicamente son las tres opciones ¿Qué tienes para moverte aquí del aeropuerto de Veracruz? La verdad que está muy, muy cerca. Nosotros hicimos alrededor de 20-25 minutos. Es, es relativamente cerca, está la orilla de la ciudad prácticamente. Pero sí, el taxi cuesta 260 pesos. Hay ADO, pero el ADO es para eh, foráneas, rutas foráneas. Seguramente en la página están los destinos. Y pregunté, para un dato, a la ciudad de Jalapa cuesta 430 pesos, me parece. Esas son las opciones. Y esta es la parte de las llegadas. Cuando llegamos por aquí, llegamos y caminamos hacia allá la salida. Y esta es la parte de, de salidas cuando sales del aeropuerto de Veracruz. Y ya vamos a pasar la parte del de cerco de seguridad y vamos del otro lado a ver con qué nos encontramos pero hasta ahorita la verdad está muy bien muy agradable y al menos hoy en jueves a las 3 de la tarde está súper súper a gusto cuando llegamos fue el lunes y si sí estaba lleno pero fue muy eficiente la verdad es que hasta ahorita todo muy bien entonces vamos a la parte interior Sí, ahora vamos a las salidas y me parece que es para allá arriba vamos a pasar Hacia la parte de arriba ok y ya estamos saliendo digo subiendo para buscar nuestra sala que ahí está nuestro vuelo es el 858 Y está no es cierto si sí, el 8 hoy lo perdí bueno, ahí estaba el tablero con los vuelos. Ahorita confirmamos cuál es nuestra sala. Entonces, ya vamos a entrar al secure point. Que ahí, si no, no voy a poder grabar. Pero está prácticamente vacío. Ahí está lo que hay ahí adentro. Yo, mi rockets. Bueno, ahorita grabamos. Ok, nos vemos del otro lado. A que acabamos de pasar. El security vacío. Nunca me había tocado uno tan vacío, creo. Ahí está el vuelo. El vuelo es el de las 1706861, 8.61. Está a tiempo en la puerta A1. Pues ahora toca buscar la puerta A1. Y... Qué bonito aeropuerto. <ríe> y sobre todo porque está solo. Ahí está. Ahí está el puerto de... Acabamos de pasar el... El Secure Point. Y aquí arriba están los baños. Más tiendas. Otras tiendas como la de abajo. Y... Otro cafecito lechero. Creo que son las mismas que están abajo. También están arriba. Más el Johnny Rockets. Entonces... Aquí está. Ya las puertas. Y... Básicamente Ahí está la A1 a eso nos toca pues está muy sencillo Pero la verdad es que está muy bien Muy bien Y este es El reporte de El aeropuerto internacional De la ciudad de Veracruz Que Si no hay nada Nada adicional Le ponemos Dos pulgares Muy bien muy bien Veracruz, excelente aeropuerto. Me gustó, me gustó, me gustó. Y hasta aquí dejamos el video. Cerramos el este, Airport Report. Entonces, yo volé con inglés el Airport Report. Entonces, este, pues suscríbanse, compartan esta información. La idea es eh, compartir este tipo de contenidos. Y vas a viajar y si quieres eh, ver cómo son Planear tu viaje. Esa es la intención de estos videos. Que ayuden un poco a la comunidad. Ah, lo último. Lo por último. Sí, miren. Bien. Ok. Al parecer tenemos internet. Entonces, ahorita lo confirmamos. Pero tiene internet el aeropuerto. Entonces, hasta aquí dejamos el reporte. ...de este aeropuerto... estaba diciendo que compartan estos contenidos... ...suscríbanse... ...nos ayudan mucho... ...compartiendo este contenido... Eh, ...y están los comentarios... ...por si algo... Eh, ...dije mal... corríjanme por favor... ...o si algo no me faltó... ...comentar o decir... ...del aeropuerto de Veracruz... ...dejamos abierta... Las, la, ...el área de, de comentarios para... ...para toda la comunidad que... ...que gusta estos videos para... ...planificación o para conocer... Aviación, aeropuertos y viajes. Y suscríbanse. Adiós.